canal, aquí en la He tele a donde psicólogos. está Daniel Por ejemplo, número uno y Daniel nos está explicando fácil. todo lo del verde todo, todo, todo, ahorita más. está hablando de los tours número 3, no hay que ser un alpinista pero si sí requiere un poquito más de pues eso, mejor condición física tenedor y cuchara, que incluye el almuerzo todos los iconos significan algo. Eche Eso está en uno de los canales de la tele. Ese es nuestro host en esto español. Es a él lo podemos ficha buscar si neces necesitamos algo, hotel, preguntarle hotel, algo, hotel, o que nos asesoren es algo. Y él también nos va Siento a ayudar los con somos, los tours. Somos aproximadamente 40. Me preguntan cualquier cosa, y eh, me quedo con ustedes al final. Eh, entonces, en cuanto a excursiones, sobre todo, porque ve que me dijo ayer, eh, yo no voy a ir porque yo excursiones se lo no tengo y no me quiero que me vendas nada, porque tal, ¿no? Entonces... Eh, las voy a sugerir porque me dicen que son las mejor valoradas, eh, no porque sean las más caras ni por nada así. Les eh, explicaré también ahora, en cuanto a excursiones al final, que será difícil que consigamos para más de una excursión por puerto un guía de habla hispana, porque una de las primeras condiciones de Costa Cruceros es que tiene que haber un mínimo de participantes. Como somos en principio los presentes, y no sé si habrá alguien más que haya elegido inglés pero que luego diga, no, me pasa un no, en principio somos unos 40, y tantos, 40, teniendo eso en cuenta, difícilmente saldrá más de una, luego además hay algún puerto en el que, no es que no haya guía de habla hispana, sino 6.45 de la mañana, con de queso carne, y si creías que íbamos a ser los únicos, hay ¿verdad? hermanos como pues no. por todos lados, la hay papas,